Este año nos traen sorpresas y novedades en el mundo de la automotriz. Nos presentan modelos aerodinámicos e innovadores, propulsados de manera 100% eléctrica, híbridos y a combustión interna. Desde el Audi Q8 e-tron al Maserati Gran Turismo, estos son algunos de los vehículos que verán a continuación. Déjame darte la bienvenida al canal, mi nombre es Sebastián y esto es Bar y Rich Tendencias. Antes de seguir, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de los videos que estaremos publicando. Abrocha tu cinturón, ajusta tu asiento y empezamos. Número 10. Audi Q8 e-tron. Este hermoso vehículo para los amantes de Audi, la gran marca alemana, llega este año 2023 con su versión a propulsión eléctrica. Esta gama de vehículos ingresó a la electromovilidad en el 2018. Cabe destacar que Audi Q8 e-tron es el SUV más grande en su categoría, con capacidad de 5 pasajeros, con un maletero con capacidad de 569 litros en la versión convencional y 528 litros en la versión Sportback. Cuenta con un tablero totalmente digital de 12,3 pulgadas, una pantalla superior con 10,1 pulgadas y una pantalla de climatizado con 8,8 8 pulgadas. Su potencia máxima oscila entre los 340 a 503 caballos de fuerza, un par máximo entre los 664 a 973 Nm. Su autonomía está entre los 491 a 503 km promedio, haciendo así de 0 a 100 km por hora en cosa de 4.5 segundos. Su recarga rápida es compatible de 150 kilovatios hasta los 170. Sus dimensiones son las siguientes. Una longitud de 4,915 metros, una altura de 1,633 metros y una anchura de 1,937 metros. Para resaltar, la distancia entre sus ejes es de 2,928 metros. Número 9 MINI COOPER S.E. El nuevo MINI, completamente eléctrico, original hasta la médula, añaden sus creadores. Para los fanáticos de los Mini Cooper y de la sensación go Kart, se hará presente este año su versión 100% eléctrica, manteniendo un diseño inconfundible y de la misma calidad premium, con una conducción libre de emisiones. Esta versión eléctrica se centra en detalles estéticos muy concretos, como el reemplazo de la parrilla frontal por una cubierta de plástico, debido a que estos vehículos requieren de menos refrigeración. En sus llantas de 17 pulgadas se encuentra un diseño asimétrico muy peculiar. Su equipamiento es muy completo, donde se pudo incluir un sistema de navegación de 8,8 pulgadas, unos faros redondos LED matriciales, entre otros. Su capacidad de maletero es de 211 litros, dando una capacidad mayor abatiendo los asientos traseros de 731 litros. Este Mini Cooper está propulsado por una batería de alto voltaje de 96 celdas y 32,6 kWh. Montada bajo el suelo, esta ubicación supone un centro de gravedad extra. Mejorando la estabilidad y el manejo en las curvas Con una potencia máxima de 182 caballos de fuerza Su autonomía alcanza los 200 kilómetros Haciendo de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos Dando un tope de velocidad de 150 kilómetros por hora sus dimensiones son las siguientes, su longitud es de 3,850 metros, su ancho es de 1,727 metros y su altura es de 1,432 metros. Este mini combina la legendaria sensación de un go-kart con su versión más intensa y evolucionada. Número 8. Lexus Ux. Amigos y seguidores de Lexus, este año no se queda atrás y viene con todo, presentándonos su nueva gama de subcompactos Lexus Ux. En su diseño seguimos contando con el mismo sub de líneas afiladas de siempre. En su versión 2023, el Ux estrena un acabado F-Design, que trae algunos detalles del F-Sport. El resultado son unos guardabarros pintados del color de la carrocería, dando un aspecto más deportivo y musculoso. Su techo de color negro y un aspecto nuevo en la rejilla de la parrilla le dan un acabado cromado y en su habitáculo interior también transmite distinción y deportividad con su tapicería de cuero tajara de serie, asientos calefactables, climatizador bisona y una cámara de visión trasera. En el nuevo UX bien integrado el sistema multimedia Lexus Link. La pantalla táctil puede ser de 8 o de 12 con 3 pulgadas y ahora va situada más cerca del conductor alineada verticalmente con las salidas centrales del aire Cuenta con más funcionalidades además de equipar de serie Apple CarPlay y Android Auto Cuenta con un asistente vocal y para activarlo solo di Hey Lexus En la versión híbrida encontraremos el Lux Ux 250H Híbrida combina una parte eléctrica de 109 caballos de fuerza y un motor de gasolina de 2.0 litros para dar como resultado 184 caballos de fuerza. Consigue una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 8,55 segundos y un consumo de 6,6 litros cada 100 kilómetros. Su tracción está disponible en delantera y total. Las dimensiones de su carrocería son las siguientes, 4,495 metros de longitud, 1,520 metros de alto y 1,840 metros de ancho. La distancia entre sus ejes es de 2,640 metros. Número 7. Lexus RX. El SUV Premium grande del segmento E, fabricado por la división Premium de Toyota, nos sorprende con su nuevo modelo RX híbrido, este modelo ofrece varios acabados para su interior, la calidad de construcción de Lexus RX es muy alta, con ajustes muy precisos y una excelente elección de materiales para los revestimientos y tapizados. Cuenta con dos pantallas de gran tamaño, su dimensión está orientado al confort, al silencio, al aislamiento del conductor y sus pasajeros. RX contará con tres versiones híbridas, una versión es de acceso híbrido no enchufable dominada RX350H, con un motor de 2.5 de gasolina con 4 cilindros y una potencia de 245 caballos de fuerza. Su consumo es de 6.6 litros cada 100 kilómetros. A continuación, en cuanto a potencia, se encuentra la RX 450H Plus o RX 450H Con un sistema híbrido enchufable, con un motor eléctrico más potente para ofrecer 305 caballos de fuerza y con un tope de gama se encuentra la versión RX 500H, que integra una propulsión de 2.4 de gasolina. Cuatro cilindros de turbo alimentado con un sistema híbrido no enchufable, capaz de desarrollar 371 caballos de fuerza. Las dimensiones de su carrocería son las siguientes. De longitud son 4,890 metros. De ancho es de 1,920 metros. Y de alto es de 1,710 metros. La distancia entre sus ejes es de 2,850 metros. Número 6. BMW Serie 5. Para los amantes de BMW, este año nos traen un nuevo modelo del Serie 5. Fabricado desde 1972, Serie 5 se caracteriza por ofrecer una elevada calidad de construcción, un tacto de conducción deportivo y un amplio despliegue en materia de infoentretenimiento y asistencias a la conducción. Esta gama está disponible con dos carrocerías, una de tipo sedán de tres cuerpos y una familiar berlina de cuatro puertas más la del maletero ofreciendo espacio para cinco personas y 560 litros en el porte equipaje. En su diseño exterior se caracteriza por ofrecer una imagen elegante y sobria, cuenta con una óptica LED tanto en faros delanteros y traseros la opción de elegir entre las diferentes dimensiones de llantas encontramos 18 19 y 20 pulgadas su interior ofrece un ambiente elegante de carácter clásico pero combinado al mismo tiempo con un gran despliegue en tecnología cuenta con un cuadro de instrumentos completamente digital con pantalla lcd de 12 con 3 pulgadas al mismo tiempo se añade un sistema multimedia con pantalla táctil hasta 12 con 3 pulgadas cuenta con una conexión a internet wifi integrado control gestual Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Asistente personal integrado. Esta versión se caracteriza por ofrecer hibridación en todos los propulsores disponibles. Desde tecnologías micro híbridas de 48 voltios en motores de menor potencia hasta variantes híbridas enchufables en versiones más potentes. Existen opciones a gasolina y diésel de 4 con 6 y 8 cilindros. BMW Serie 5 híbrida. Cuenta con una carrocería de 4,936 metros de longitud, 1,868 metros de ancho y 1,483 metros de alto. La distancia entre sus ejes es de 2,975 metros. Hola amigos, soy yo de nuevo, y antes de que termine la parte 1 de este video, me paso por acá para invitarlos a que visiten nuestro canal, en el cual estaremos publicando videos de gadgets, vehículos y demás, lo que está marcando tendencia este 2023. No olvides suscribirte y activar la campanita, déjanos un me gusta si el video está siendo de tu agrado, si tienes alguna pregunta no dudes en dejarla en la caja de comentarios abajito. Si deseas ver algún vehículo en específico te dejaremos un link en la descripción, o estará apareciendo por acá en la pantalla si es que estás desde algún ordenador. Desde aquí Gracias por ver nuestro video, te dejo invitado para que veas la parte número 2, en la cual continuaremos con la otra gama de vehículos que queremos presentarles. Adiós.